Cuando utilicemos la covarianza en NumPy debemos tener una serie de precauciones. Esta que tenemos aquí es la definición clásica de covarianza cuando estamos en estadística descriptiva y vemos que se divide entre el número total de datos. Aquí tenemos dos vectores con 20 datos cada uno. Y vamos a calcular la covarianza siguiendo la fórmula que tenemos aquí. Para ello lo primero que vamos a hacer es a A restarle su media. Esto lo multiplicamos por b menos su media. De esta manera ya tenemos un vector. Este vector lo sumamos con la función sum y lo dividimos entre el número de datos. Y aquí tenemos nuestra covarianza. Vamos a ver cómo lo calcula NumPy. Utilizamos la función cop y calculamos la covarianza. Esto de aquí, o este de aquí de abajo, que es el mismo, es la covarianza que calcula Nampai. Y vemos que son ligeramente distintas. Ello es debido a que, por defecto, Nampai calcula la covarianza utilizando, no esta fórmula, sino la fórmula dividiendo entre n-1. Si queremos que ambas fórmulas coincidan, lo que le tenemos que decir es que los grados de libertad sean cero. Y entonces ya vemos que las dos fórmulas coinciden. Y ahora vamos a ver que con la covarianza de un vector consigo mismo pasa exactamente lo mismo. Si tenemos una covarianza de un vector consigo mismo, nos debería dar la varianza, 3,88. Pero vamos a ver qué nos da la varianza con la fórmula var que ya hemos utilizado anteriormente. Vemos que son distintas. Ello es debido a que uno utiliza por defecto los grados de libertad igual a 1 y la otra utiliza los grados de libertad igual a 0. De todas maneras, si lo queremos arreglar, pues tendremos que cambiar una de las dos. Por ejemplo, si ponemos los grados de libertad igual a 0, nos dará la, la varianza dividiendo entre n. Y ahora vamos a ver, finalmente, cómo se calcula el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación no tiene ningún problema porque en, la, en el cálculo lo hagamos con la covarianza esta o con la covarianza con grados de libertad menos uno, pues no va a haber ningún problema porque los dos dan el mismo resultado. Aquí tenemos nuestro coeficiente de correlación que es este, el de Pearson. Aquí lo que hace es calcular la correlación del vector A consigo mismo, que por supuesto es 1, y aquí la correlación del vector B consigo mismo, que también es 1.